Buena familia. Espero todo les vaya bien. Bienvenidos a mi canal. Soy Luis Alquimista y hoy les hablaré de dónde estoy. Todo comenzó ese día. Ahí dieron una noticia muy importante. Estas fueron las últimas fotos que tuve con mi familia. De viaje a nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Con el corazón apretado y el alma doliendo, llegamos. Llegamos a Caracas, pero no a la ciudad, un lugar rodeado de montañas bellísimas. Vistas. El clima realmente era muy agradable por fin salimos hacia el destino en el camino nos encontramos con muchos animales 6 horas desde la capital Llegamos al estado de Delta Macuro. Lo primero que hice fue comer y conocí las ayacas y me encantaron Me impresionó el tamaño de los mosquitos Y vi costumbres muy diferentes Me asombré con el tamaño de las plantas ¿eh? Disfruto aún de las vistas del Orinoco. Aprendí a hacer pan. Comí camarones. Pescado. Y todos del río. el universo. Realmente me encantan estas vistas. Con estas trampas los cojo. Se me ocurrió tomar agua de coco e inventé una técnica novedosa. Y así es como yo, abro un coco. Mira, apunto, el cuchillo. Y con la palma de la mano. Claro, un poco nuevo. Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí se ve. De orquídeas nuevas, plantas que nunca había visto. Ya he estado en muchos lugares de aquí. Morich Y esto no recuerdo su nombre pero sé que sirve para hacer cazables He conocido a mucha gente noble y humilde no no baby, Vi como hacían una canoa o curiala como la llaman acá Me impresionó mucho este tipo de vivienda Creí que las hacían por necesidad Pero supe luego que eran mucho más frescas eso. que las convencionales Caminé por aquí pude apreciar la maravillosa vista del Árbol Nacional. Es bello este árbol verlo en vivo. Me resultó interesante ver estos enormes acúmulos de arena en las márgenes del río. Esto es uno de los múltiples caños que tiene el Delta. Intento tu vida mamita, llenar por todos lados de colores Siempre contigo, esta noche yo quiero Hablar con Cupido, no importa que falte Que pese el bolsillo Y este lugar me gustó muchísimo Según los lugareños, es un río bien profundo Que antes pasaban embarcaciones por él Es que no puedo dejar la pregunta, por el lugar tan hermoso en el que la actual, falta de equipos y tiempo y aprovechando los lugares a los cuales he ido e iré creo que el mejor contenido para ofrecerles por ahora será acercarlos un poco a este hermoso lugar así que si decides, te invito a que te suscribas dejes un like y comenta sobre qué te pareció el video y mi plan, si quieres compártelo con tus amigos así la familia crece más y me animo a seguir en contacto. sin más, espero que todo esté bien por allá hasta un próximo viaje, que Dios los bendiga más chao